A ver, a ver, a ver, cómo, cómo reanimar una persona, no, un perro. Uh -huh. Quiero revivir a mi perro muerto. No, no, no, no, cachorro aparentemente muerto. Eh, revivir, cómo revivir mi perro. Loro no, no sé si ponen alquiler ropa, forros, pops, estirar cuello, abrir boca, guantes. ¿Será que lo llamo? No, yo he llamado mucho. Pero él no llama. No. Debería haber una incapacidad médica por enamoramiento, una incapacidad laboral. Yo creo que si una persona debería estar estudiando y lo único que puede hacer es esto, no es una persona sana, eh, no se puede ser productivo así. Yo creo que lo voy a llamar y luego, luego sigo tratando de estudiar. hola amor, ¿cómo estás? Sí, no, yo súper ocupada, súper estudiosa, estoy muy oficiosa estoy estudiando muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por cuidarme a Chanda mientras que estudiaba. Sí, yo creo que en ese parcial me va a ir súper bien porque estoy muy aplicada. Sí. Amor, pues yo no sé, yo creo que ya puedo ir por Chanda si quieres paso... A tu apartamento un momentico por ella Y hablamos un poquito Y ya vuelvo a seguir estudiando Ay, ¿la vas a sacar? Ay, en serio Qué bonito, muchas gracias Bueno, sí, yo sigo estudiando uh -huh. uh -huh. Chao Thank you. Ahora sí estudiamos. Es divino, Carlos, es divino. Me está cuidando a Chanda mientras que yo estudio para un parcial. Y la va a sacar a parcial. Yo sé que le tiene que costar mucho las dos cosas. Él le tiene un poquito de miedo a Chanda, yo creo. Y también le da mucho miedo salir a la calle. Es divino, está haciendo una cantidad de sacrificios por mí. Yo lo quiero tanto. Ojalá no se entere. Ojalá no se entere de eso. Bueno. Yo creo que ya estudié mucho. Sí, ya estoy regia para ese parcial.